pero no era un extraño en las calles de Olatomé, la ciudad de la meseta de Sarkia situada entre los picos Noton y Cadifonek. Era mi amigo Alos quien hablaba, y su discurso era grato a mi alma, ya que era el discurso del hombre sincero y del patriota. Esa noche tuve noticia de la caída de Daicos y del avance de los inutos, demonios achaparrados, amarillos y horribles,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 quienes al verse obligados a abandonar Sopna y desplazarse hacia el sur ante el avance de los hielos, incluso nuestros descendientes tendrán que dejar un día las tierras del Omar, barrieron gallarda y victoriosamente a los Nófrex, caníbales velludos y de largos brazos que se oponían a su paso. Alos me había rechazado como guerrero, ya que era débil y propenso a extraños desmayos cuando me sometía a la fatiga y al esfuerzo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 ni otros hombres que esas criaturas rechonchas y amarillas, marchitas por el frío, que se llaman esquimales. Y mientras escribo en mi culpable agonía, frenético por salvar a la ciudad cuyo peligro aumenta cada instante, y lucho en vano por liberarme de esta pesadilla en la que parece que estoy en una casa de piedra y de ladrillos, al sur de un siniestro pantano y un cementerio en lo alto de una loma,